¿Qué tal, Fer? El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Eh, bienvenido, Jorge. Bienvenida, Fer. Hoy tenemos una invitada especial, eh, Fer Domínguez. Vamos a comentar, vamos a empezar por una de ciencia ficción. Eh, protagonizada por Natalie Portman... ...esta película es de 2018... ...se llama Aniquilación... ...es una película que dirigió Alex Garland... ...y la verdad es que es muy subjetiva... Eh, ...la verdad es que... ...tiene varias interpretaciones... ...Aniquilación, Aniquilación. me sorprendió... Eh, ...la verdad es que es una película de 2018... ...yo apenas para este programa la vi... ...y la verdad es que también me sorprendió... ...saber la trayectoria de Alex Garland... ...porque él empezó como guionista... Eh, empezó haciendo comerciales, después ya eh, debutó en sus primeras películas y esta película la verdad es que sí es… te vuela la cabeza, ¿te vuela la cabeza por qué? Porque la historia aparentemente es simple, pero viaja en el tiempo, lo primero que ves es a la doctora, una doctora que da clases eh, avanzadas ya en la Universidad de Biología… Y precisamente da clases sobre las células, cómo nació la vida en la Tierra a partir de una célula. Una célula que se replica, se divide en dos y a partir de ahí hay toda una biodiversidad de seres multicelulares que se basan en este principio de la división de la célula. Y bueno, una de las frases también que seguramente vimos dentro de la película es que somos, o sea, el envejecimiento es un error, un error de la célula, porque en realidad la célula está hecha para no envejecer, pero eh, hay un número infinito, eh, bueno, hay un número finito de veces que se puede replicar la célula y a partir de ahí es un número de Hawking, no sé qué, y ese número es el que nos hace envejecer. Sí, fíjate que orgánico, es un punto orgánico, un punto biológico, la partida de la vida en la Tierra y las diferentes formas de existencia en la Tierra, a partir de la duplicidad de las células puede haber uno o dos, o dos entes eh, idénticos, pero, como están en momentos diferentes, pueden tomar decisiones distintas. Y la célula tiene la capacidad de reproducirse y adaptarse. Vemos a un oso que habla. Sí, no, bueno, la película está llena de detalles que te, que te van envolviendo en la trama. Eh, más allá de eso, yo creo que cuando se aparece, se, se supone que es el esposo de esta maestra que da clases de biología, eh, ha desaparecido, entonces estamos con la, con el misterio de qué le pasó, porque se supone que él era militar y de repente, pues, en una de sus misiones, ya no regresó y lleva 12 meses sin saber de él. Sí. De repente se aparece en la puerta de su habitación y ella le empieza a decir, ¿cuándo llegaste? Oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué, ¿A dónde fuiste? ¿Cuál fue tu última misión? Y él solo dice, no sé. Sí, Fernanda, ¿qué opinas de la película? Así es, yo creo que es una película que desde el principio no te la esperas, te sorprende a cada momento. Efectivamente, él llega eh, confundido, en realidad no sabe qué es lo que está pasando. Después nos aparece la trama, que sería efectivamente esto de las misiones, le llaman en la película. Ella va, yo me recuerdo mucho la, la escena, son flores, ella habla sobre una patología, ella está muy confundida porque efectivamente estudia biología, no sabe qué es, en realidad nadie está muy seguro de lo que es y toda la película va en una constante en un constante giro, te, te cambia. La verdad a mí me gustó mucho, yo creo que totalmente vale la pena y efectivamente aborda la parte de ser maestro de una forma... Cero común. Es que yo, ¿sabes? Eh, bueno, todo, eh, la trama de la película se basa en un fenómeno que aparece en una reserva natural, que, que le dicen, o le llaman el resplandor. No sé si, si a ti como, como espectadora no te suena eso a otra película, a otro director. Totalmente, desde el principio tú piensas justamente… En Stanley Kubrick. Totalmente. Y la verdad es que sí hay destellos de, de ideas que trae este director, como por ejemplo una, una toma imposible, ya vimos en, el, en uno de los programas anteriores de lenguaje cinematográfico, qué tipo de tomas pueden ser tomas imposibles. Y hay una escena, no sé si la recuerdas Fer, de la boca de un cocodrilo. O sea, bueno, eh, estando los primeros días en la expedición con estas otras cuatro mujeres, eh, el personaje de Lina que es justamente la esposa que encuentra a su esposo y bueno, se lo llevan a la ambulancia porque no sabemos si está contagiado de algún eh, virus o algo, pero su salud está sumamente delicada. Entonces ella, para averiguar qué tiene su esposo, se decide eh, pues embarcar en esta expedición al resplandor. Entra y los primeros días la, las ataca a, a una de sus compañeras, un cocodrilo, pero este cocodrilo no es un cocodrilo común, este cocodrilo es como una cruza, una cruza de dos especies. Y bueno, al abrirle la boca, la toma imposible muestra justamente desde adentro de, del cocodrilo a las, a las eh, cuatro mujeres que están enfrente así asombradas. Y yo dije, wow, qué, qué técnica, qué, qué bonita imagen, qué bonita toma. Vamos a seguir con la segunda película, este, Escritoras de la Libertad. Esta película es de 2007. Este, en esta película sale Hilary Swank. También ya hemos hablado de películas. Hilary Swank, otro rollo de, de, de, de actriz. Sí, Escritores de la Libertad, eh, basada en una historia real en los Estados Unidos, en eh, California, a partir. De el drama social que hubo en el año 1992. 92. 1992, el movimiento negro, hubo más de 50 heridos, no, perdón, más de 50 muertos con motivo de la detención de un muchacho de color que no, no eh, generó resistencia con los policías. De ahí, de ahí y cambia, cambia el sistema cultural y político de Estados Unidos de ahí se le da cabida abierta al rap, a las expresiones culturales eh, de color, que aunque claro ya estaban, pues estaba el jazz, estaba la música disco, estaba eh, los juegos, eh, la presencia la presencia de, de la raza de color en Estados Unidos, muy impactante en contra de los blancos 1992, también el problema de eh, O.J. Simpson eh, la muerte de su esposa, todo esto se mezcla para poder generar violencia. Dentro de, la, de esta violencia hay una niña que está estudiando y que escribe sus memorias respecto de lo que vivió en la escuela secundaria. Tenemos en pantalla fotos de los maestros, de la maestra real. El director, el, eh, director, el director que dirigió esta película fue Richard Lagravin, Lagravense. Eh, justamente el mismo director que dirigió Posdata te, te amo él tiene varios este géneros eh, y en todos me parece bastante bueno buena película muy simple eh, sinceramente en locaciones adecuadas eh, cero maquillaje cero pose no sé yo no estuve ahí para ver pero me parece que les dijeron sean como tienen que ser como son sean como son eh, me gusta la la, la, la la contraparte ¿no? de, de, de, de la pareja de la doctora que no acepta, o sea, que está en otra clase social y no acepta, incluso hasta le dice. O sea, estás ayudándolos, pero pues, no vale la pena. En la, la escena antes de, de despedirse. Excelente, excelente película, diarios de la calle. Eh, la siguiente película es La sociedad de los poetas muertos. Esta película de 1989, que ya se convirtió en un clásico porque trasciende épocas. Eh, el maestro, el profesor eh, John Keating, interpretado Robin por Robin Williams, Williams eh, la verdad es que es una excelente, excelente actuación, motiva a sus alumnos, bueno, al principio los vetos reprimidos, porque ahí tienen una educación, pues sí, de, de, de calidad, de un colegio muy prestigioso, pero al mismo tiempo es muy cuadrada esa educación es dramática la película La Sociedad de los Poetas Muertos 1989 Robin Williams eh, basada en, en, una, en una historia en la que justamente la libertad no existe en la escuela y buscan, buscan un, un, escape. un escape una sociedad secreta para poder expresarse comedia que finaliza en drama en esta película bueno, es recomendable pero está bien hay una frase que dice mucho eh, John Keating que es carpe diem, o sea, vive el aquí y el ahora. Es la sociedad de los poetas muertos, recomendable en un momento de tranquilidad, no en un momento de crisis. No, Hay no, que verla, no la vean en un momento de crisis, no, ¿por qué? No, en momento de crisis, no. en un momento de tranquilidad. El tema es un, es un tema muy fuerte, es un no la recomiendo fuerte. para niños, de adolescentes, no, a, para adultos, arriba. adulto, adu, a, adolescentes con 15. un adulto. Uh -huh. Adolescentes con un adulto. Muy buena película, muy buen tema pero hay que verlas, señores, con un adulto. La cuarta película, porque se nos está acabando uh. el tiempo, eh, Escuela de Rock del año 2003, dirigida por Richard Linklater. Jack Black en esa película es impresionante. De verdad, yo estoy enamorada de ese personaje. Se me hace increíble toda la, la energía que trae. Él está muy molesto con la vida, Está, se siente vacío, no… Todo el mundo le dice que no ha logrado nada en su vida, nunca va a lograr nada. Eh, su amigo con el que vive de toda la vida igual ya está harto, todo el mundo está harto de él. Entonces, lo único que le queda es buscar, buscar qué hacer. Eh, le llega una oportunidad, digamos, del, del cielo. Él la, la aprovecha y... Yo creo que es impresionante cómo efectivamente de una situación muy mala en la que él estaba, eh, saca lo mejor y al final de cuentas logra lo que él quería, ¿no? A mí me, me impresionó ese cambio de, de, de, de, de, del personaje. O sea, al inicio de la película es un maestro derrotista, este, mal encarado, eh, mediocre, sucio incluso… Y sus alumnos poco a poco lo van cambiando para ser mejor, o sea, porque le dicen no, pues es que mi papá no está pagando tanto de la colegiatura de esta escuela porque no nos vengas a enseñar nada, ¿no? Y entonces él pues realmente tiene que irse poniendo las pilas para, para ver qué les enseña a estos alumnos que de inicio como que quieren super comerse al maestro. Pero además no es maestro, ¿eh? O sea, él no era el maestro, ¿eh? no era tenía nada que hacer y se, se metió. Infiltrado fue un ahí, Usurpador. Suplente. Mi mejor película. Amo, amo esta, esta película, me parece muy bien hecha, muy bien lograda Um, Nos enseña el trabajo en equipo Lo importante que es el trabajo en equipo Sobre todo en la música O sea, si uno se equivoca, vale todo el equipo Entonces hay, hay trabajos que se tienen que hacer en Hay equipo. una interpretación cuando él va en la camioneta Que canta ¡Ah! ¿No? Esa canción Tuvieron que pedirle permiso Al grupo de rock Porque él ese grupo no permite Que se toquen sus canciones En películas Hablaron con ellos, les dijeron que era necesario Y aceptaron pero también les, les tuvieron que haber mostrado la trama de la película. Sí, sí, y en claro. Qué sí, lo aceptaron, lo aceptaron. Muy buena película. Tienes razón. A un tipo que en apariencia no tiene nada, lo da todo. Eh, y sobre todo en la formación de los chavitos. Todos, absolutamente todos los niños, excelentes, excelentes actores. Excelentes interpretaciones, excelentes actores. La personificación. Amo al. al este, al delicadito como es este suavecito. Suavecito. al suavecito amo al suavecito amo a las a las niñas eh, las, coristas. las coristas la verdad la padrísimo. aplicada que salió la, la aplicada la increíble eh, y sobre todo el, el, el, el, este el trama el trama de ir a un a un concurso y que al final los padres llegan y entienden que sus hijos no son parte de ellos, que son también personas, es muy importante. El fin de la película está padre, la verdad está muy, muy, muy padre, muy, muy musical, es musical el final, me parece increíble y sobre todo el actor, se me fue su nombre, es Jack Black. Jack Black, me encanta en los viajes de Gulliver, me, me parece también muy bueno, pero Jack Black en esta interpretación me, me resulta fantástico. Esta escuela del rock, es eh, muy recomendable, véanla, siéntense, adultos, eh, niños, jóvenes, pueden verla. Para todas las edades. Para todas las edades, excelentísima, excelentísima película. Y vamos ahora con la tercera película, esta película me encantó, es de género documental, y... La quinta película. Ah, sí, la quinta. Se me fue un número. <risa> ya lo ven lo que les digo. Este, y se llama Mi Maestro el Pulpo. Esta película ganó a Mejor Documental 2020 y eh, fue dirigida por Pipa Elrich, eh, es de Sudáfrica. Yo creo que no sé qué hacemos buscando inteligencias en otros mundos. Si hay muchas inteligencias en este mundo, es maravilloso descubrir pues eh, todavía tenemos muchas cosas que descubrir y que investigar en este mundo, hay que cuidar este mundo y bueno, este es un documental que te deja boquiabierto por todo lo que te enseña ese, ese, ese pulpo que es hembra y, y de, del cual ni siquiera hay como tal un personaje porque el biólogo marino pues dice, yo no, no, no soy quien para ponerle un nombre, ella se refiere a ella como su amiga… Y, y vaya que son muchos días, muchos meses, Todo semanas año. de estarle siguiendo la pista a este pulpo. Incluso el, en determinado momento comete un error, se le cae algo y el, la pulpo se espanta, sale desparvorida y pasan semanas para que la vuelva a encontrar porque aparte son animales súper, súper inteligentes que saben disfrazarse, saben disfrazarse de algas, saben disfrazarse de, de un montón de este, arrecifes, ahí como incrustaciones de de conchas y, y desperdicios y me sorprende también la estrategia de cómo logra sobrevivir en el segundo ataque del tiburón eh, en el primero bueno si sale herida le, le come un, un tentáculo sin embargo este maravilloso animal tiene la capacidad de autorregenerarse, tal como dicen que los ajolotes son súper especiales bueno los pulpos en este documental podemos ver que también pueden crecer eh, sus tentáculos y, y, re, y autocurarse, o sea, es sorprendente, y sobre todo eh, la, la inteligencia, o sea, qué estrategia tan tan inteligente el ponerse en el lomo del tiburón para que el tiburón se canse y se canse y se canse hasta que pues, ella va cómodamente ahí. Sí, fíjate pegada. que fue todo el ciclo de la vida del pulpo lo que se grabó en este documental, escenas impresionantes… Eh, los colores super los hermosos, colores vivos, ves el ojo, el bosque el ojo del, del mar, el bosque del, del mar, mar. el ojo, ahí tenemos eh, a la protagonista que ya falleció falleció a partir de cumplir su ciclo y de dar a de la dar vida, vida, de dar vida, eh, me recuerda pulpa. un tanto, me recuerda los documentales de Ramón Bravo, me recuerda los documentales de Demetrio Bilbatúa, los ojos de Bilbatúa, si pueden verlos Ramón Bravo, eh, este fotógrafo marino mexicano, los eh, Demetrio Bilbatúa, español, radicado en México, también mexicano, por nacionalización, muy, muy eh, intensos los, los documentales de ellos. Les estoy hablando de los años 70, este, este documental es de 2020. 2020. Do, 2020. evidentemente con cámaras de diferente calidad a las de 1970, pero vale la pena también recordar a, a, los, a los mexicanos. Mi maestro, el pulpo, una, una lección de vida, de vida y sobre todo una lección de mar. Porque hay que recordar que el biólogo no no se metía al mar y cuando decidió meterse al mar se metió se a la, se metió a la gente. viva o sea no se puso el traje el traje de neopreno, de neopreno no se metió así entonces tiene que salir respirar subir bajar esa es, es una parte interesante y el final el final es muy muy padre porque gracias a la experiencia que tuvo con la pulpo Gracias a la experiencia que tuvo que la, hijo. la transmitió, la transmitió a su hijo. Son impresionantes las las imágenes, si lo pueden ver, véanlo en familia. Es una lección de vida, una lección de paternidad, porque la pulpo es eh, esquivó todo, toda toda la, la, la posibilidad de morir. Llega él un día, él encuentra a, a un pulpo, pulpo gigante. macho gigante, ella ya no sale. Los ve relajados. Y ya eh, comienza el ciclo. De, de la muerte, de la pulpo, y también nos enseña que tenemos que aceptar los ciclos, la vida no es eterna, cumplimos una función orgánica en este planeta y… Irse también y es bueno. Y tenemos que irnos. Porque al irse, bueno, me, o sea, ella me, hay una escena donde la pulpo, a pesar de que comía peces, el biólogo se queda admirado porque parecía como que estaba jugando con los peces y dice, a ver, ¿cómo? ¿Está jugando con su alimento o ¿Cómo? Y sí, estaba efectivamente jugando con los peces, justamente después viene su etapa de reproducción y después los peces se alimentan de los restos que quedan de esta pulpo. Entonces, el ciclo es precioso, es eh, a pesar de que tiene obviamente el sentimentalismo, de la ausencia de la pulpo porque muere, eh, creo que es una lección increíble el que después de cumplir tu ciclo, después de demostrar que eres apto para la vida, de esquivar los obstáculos, de sobrevivir, logres cumplir tu meta en la vida, en este caso el, el dar este, vida, dar más a, vida. Otros a otros pulpos dar más vida. y dar más vida con tu muerte a otros seres tales como los peces que se alimentaron de, de carroña de, de la pulpo. Maravilloso, maravilloso. Excelente programa, excelentes recomendaciones. Amigos, no dejen de seguir a Explorando Ando en las redes sociales, en el número que ya se les otorgó, Fer Muchas gracias por haber venido. Recuerden, manden, manden mensaje. Sugerencias, sugerencias, de qué películas quieren que hablemos tenemos varios programas pendientes la segunda parte del lenguaje cinematográfico también una chica que nos escribió pidiéndonos un programa de Robert Rodríguez está pendiente, vamos a invitarla que venga, si puede si puede venir que venga con nosotros, tenemos pendiente también las escenas eh, eh, ya, ya editadas de la producción El Cachorro Lobo eh, una producción México, España Francia, Italia, Dinamarca, Puerto Rico que ya afortunadamente tenemos eh, escenas que vamos a pasar con ustedes de este documental, El Cachorro el cachorro Lobo. Esta semana tenemos un evento, eh, van, van a ser los premios Prometeo, obviamente, bueno, obviamente no, eh, me sorprendió que Explorando Ando esté nominado. Eh, agradecemos a todo el equipo de Orbe Network y pues la próxima sesión, el próximo lunes les diremos qué pasó, qué pasó en la ceremonia. Los Muchas Prometeo gracias. este miércoles 18 de mayo, eh, Salón Tertulias, eh, Avenida Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec. Así es, si quieren acompañarnos, mándenos mensaje. Estaremos ahí a las 6 de la tarde. Está nominado el programa de Estefanía Trinidad Franco Méndez, Explorando Ando. Fernanda, muchas, muchas gracias. ¿Te quieres despedir? Muchas gracias, gracias Fanny, por la invitación. Gracias. Eh, Hablen, vengan, está increíble el programa. Muchas felicidades también, Fanny, por tu nominación. Gracias. Y Fanny. pues esperemos la próxima semana a ver qué tal les ¿Qué? va. ¿Qué, ¿Qué les traemos a todos? Yo estoy segura audiencia. que les va a ir muy bien. Estefania Franco, la fresita del barrio. Jorge, el rostro, la bella, la bestia. Hasta la próxima.